Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog Bueno, quería dedicar hoy este vídeo, uno más A los eh, psiquiatras y psicólogos jóvenes Y hoy quisiera centrar mi atención en una cosa En lo que voy a llamar palabra o silencio Los terapeutas, ¿cómo debemos utilizar la palabra? ¿Y cómo debemos utilizar el silencio? Eh, mire, en psicoanálisis, eh, como ya les he contado a veces, yo he hecho varios procesos psicoanalíticos con varios psicoanalistas, hice en su momento con varios psicoanalistas diferentes, tengo experiencia de haber conocido a seis psicoanalistas diferentes, tres hombres y tres mujeres, que cada uno tenía su estilo. Y en algún vídeo por ahí les he contado alguna anécdota de el, la forma de trabajar eh, de, de alguno de estos psicoanalistas. Eh, hay psicoanalistas que tienen la costumbre, o que creen, que creen, creen que su, su método, o sea, su teoría, su teoría, eh, en su teoría está incluido dentro del, del trabajo clínico el silencio. Y son, eh, son eh, psicoanalistas que cuando están con el paciente prácticamente no hablan nada. No hace mucho hablaba con una persona que está en tratamiento con un psicoanalista así. Bien, eh, yo recuerdo cuando, cuando yo, estaba, yo estaba haciendo un seminario con un psicoanalista, uno de mis maestros, y al mismo tiempo, con ese mismo psicoanalista, estaba haciendo su psicoanálisis personal un amigo mío. Este amigo mío, alguna vez yo le preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo te va el, tu análisis con, con tal? Con este señor. Y una vez me dice, pues como si tuviera un muerto detrás, porque él estaba en el diván y el analista se ponía detrás. De manera que el psicoanalista estaba donde yo estoy, pues el diván, la cabeza del diván estaba así y él no veía al analista nada. No solamente no le veía, sino que no le oía, porque no decía ni pío. Y este, esta forma de, de estar con el paciente, para algunos analistas, creo que ahora menos que antes ha sido un convencimiento teórico técnico que ellos creían que, debe, que debían tener con sus pacientes. Bien, centremos en una cosa, para aclarar, para aclarar el concepto de palabra y el concepto de silencio. Lo primero que te deberíamos preguntarnos es ¿qué es una terapia? ¿Para qué acude un paciente a nosotros? A ver, centremos la cuestión un señor, una señora, de cualquier edad, acude a nosotros. No acude a nosotros para cualquier cosa, acude solo para una cosa, para que nosotros le ayudemos a superar, a vencer, a progresar aquellos problemas que él tiene. Puede ser un, una afección grave, una psicosis, puede ser un trastorno borderline, que también es muy grave, hay trastornos borderline que yo a veces casi, casi, casi diría que son más graves que alguna psicosis, hay, y dentro de esos trastornos por borderline, hay un montón, un montón, luego están las clásicas neurosis, la obses las obsesiones, las histerias, las fobias, las tres grandes ramas que tiene la neurosis. Bien, pues, o simplemente viene porque tiene, eh, digamos, dificultades en la vida. No siempre, y esto lo digo para la gente que escuche este, este vídeo, no siempre hay que ir a un psicólogo porque uno tenga grandes problemas, graves problemas. No, uno puede ir porque quiere hacer bien una cuestión. Imaginemos una persona que tiene que tomar una decisión importante y no lo tiene claro, está dudando. Bueno, pues no está mal ir a un psicólogo para decirle, mire, tengo este problema, tengo esta duda, quiero ver este, esta zozobra que hay dentro de mí aclararla porque quiero tomar una decisión y hacer unas sesiones, no hace falta hacer un análisis largo ni una terapia larga para aclarar esa cuestión concreta. Y, y para eso se puede ir también a un psicólogo, para los problemas y dificultades de la vida, de la vida. Luego están las grandes patologías, que no tenemos que olvidarlas, ¿eh? porque están ahí, están ahí, pero tenemos que ampliar el campo de acción de un psicólogo, de un psicólogo, un psiquiatra, a todo aquello que podríamos llamar dificultades, problemas de la vida, que puede ser dudas. Por ejemplo, una persona, una persona, por ejemplo, se va a casar y, y, y tiene dudas, puede tener dudas, y, y a lo mejor esas dudas están más dentro de él que fuera, y es bueno que una persona le ayude a entrar dentro de ese, de ese terreno de la duda para ver de dónde procede eso y que, si, y que decida casarse o no, pues teniendo las cosas no estando en, un, en una duda. ¿eh? Bien, entonces, ¿para qué viene un paciente a nosotros? Viene para que nosotros le ayudemos a aclarar los problemas que tengo, sean más graves o menos graves. Entonces, nosotros los terapeutas tenemos que tener muy claro para qué estamos allí con esa persona. Porque solo estamos para una cosa. Esa relación tiene una finalidad y todos los medios que utilizamos para en esa relación tienen esa finalidad. Toda la técnica y los medios que utilizamos en relación con esa persona tienen que servir para ese fin, no tienen que servir para otra cosa. Nosotros como terapeutas en todas las sesiones con cualquier paciente siempre tenemos que estar centrados en una sola idea. Yo estoy aquí ahora mismo con esta persona o con este grupo o con esta pareja o con esta familia para ayudarles. A descifrar, a aclarar, a avanzar, a desarrollar su personalidad, a solucionar sus problemas, etc. Y no podemos nunca, nunca, desviarnos de ahí. Podemos cometer errores, y está dentro de lo normal cometer errores. Nosotros en nuestra profesión cometemos errores como todo el mundo, como todo el mundo. No somos infalibles. No somos perfectos, también aprendemos, pero aún así esta idea tiene que estar claro. Todo lo que yo voy a hacer en esta sesión, todo, desde que saludo al paciente al entrar, todo tiene una sola finalidad. Cualquier actuación mía que se salga de esa línea es antiterapéutica. Por ejemplo, les contaba creo que hace poco un caso, yo tengo un paciente que tiene la costumbre de entra por la puerta, me da la mano y empieza a contarme un chiste. ¿Eso es así? Prácticamente siempre. Bueno, ahora ya casi no lo hace. ¿Qué sentido, qué creen ustedes? ¿Que yo me pongo en la relación con él como si fuera mi amigo que entra a mi casa a contarme un chiste? No, de ninguna manera. Yo, mientras me está contando el chiste, yo soy con él terapeuta. ¿Y qué quiere decir que soy terapeuta? Que estoy pensando, a ver, este señor, ¿por qué entra a la sesión contándome un chiste? Y tengo que estar intentando comprender dentro de la totalidad de su personalidad y su discurso qué sentido tiene el que esa persona tenga que entrar a su sesión contándome un chiste. Pero eso antes de sentarse. Mientras va entrando lo va contando. Se sienta y los primeros minutos está contando el chiste. El chiste puede ser un chiste tal cual o un acontecimiento así que lo cuenta como riéndose, como si fuera un chiste, vamos. Yo no puedo ponerme a su disposición como que le estoy escuchando como si fuera un interlocutor que quiere escuchar chistes. Yo no estoy ahí para escuchar chistes, yo no estoy ahí para reírle la gracia a ese paciente, no, estoy para otra cosa, para preguntarme qué sentido tiene esto que está haciendo este señor dentro de su problema, dentro de su patología, dentro de la problemática global y total que esta persona, que voy conociendo de esta persona. Y entonces, yo puedo tener una actuación, decirle algo o no decirle palabra o silencio en relación a aquello que él está haciendo para que él vaya poco a poco siendo consciente, cayendo en la cuenta de por qué hace las cosas, qué sentido tienen las cosas que hace, qué sentido, cuál es la dinámica de su vida ¿Eh? todo esto que, que en psicoanálisis a veces decimos hay que analizar los acontecimientos desde muchos puntos de vista desde el punto de vista económico desde el punto de vista genético desde el punto de vista económico y no me estoy refiriendo aquí al dinero en lo económico me estoy refiriendo a la energía al afecto con que pueden estar cargadas, por así decirlo las ideas las ideas a eso nos referimos cuando hablamos el quantum de afecto ¿eh? Entonces, dentro de este panorama, hagámonos una pregunta más concreta. Si todo debe estar en ese sentido, si, todo, si el fin es ese y los medios tienen que estar al servicio de ese fin, preguntémonos, ¿el terapeuta debe hablar o debe callar? Porque, como les he dicho, mi compañero me decía mi psicoanalista que estaba detrás de él y que yo conocía porque al mismo tiempo que él hacía su... yo estaba haciendo con él mismo un, un seminario, dice, no tiene ni pie. Y él decía, está como si estuviera muerto. Y esto todavía lo hacen algunos psicoanalistas. Y lo hacen eh, con una serie de razones que ellos creen que son adecuadas y que creen que ese silencio es necesario para, digamos, el descubrimiento del inconsciente. Bien, esto que les estoy diciendo, eh, Freud, ya al principio del, psico del psicoanálisis, estuvo en el candelero, de manera que, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, esto lo estoy diciendo muy de memoria, creo que fue en el congreso, en, en Belgrado, creo que fue, de 1918 si no recuerdo mal cuando en ese congreso Ferenci eh, propuso una serie de medidas para digamos mm, hacer que, que este concepto de, de, de, de, no, de no satisfacer los deseos del paciente, lo que se llama la ley de la abstinencia la ley o la norma de la abstinencia por así decirlo, endurecerlo más hacerlo más y Freud estuvo de acuerdo Freud le dio la razón a Ferenczi y, y, y salieron de aquel congreso una serie de conclusiones en ese sentido. Pero hay en, en, en psicoanálisis, hay una cosa que Freud planteaba que se llama la ley de la abstinencia y que después ha sido muy importante. ¿Qué es la ley de la abstinencia? La ley de la abstinencia quiere decir que uno no debe de hacer una cura sintomática del paciente rápidamente. O sea, los síntomas tienen un sentido. Los síntomas producen un dolor, los síntomas producen una desazón, los síntomas producen una herida, una herida en el alma, ¿eh? Porque siempre implica un cierto grado de trastorno, de sufrimiento. Entonces, esos síntomas, si sí hacemos una cura sintomática y se puede hacer, estamos quitándole al paciente el motor, la motivación que tiene para trabajar, para el trabajo psíquico, ¿eh? Esto es bueno hasta en cualquier profesión, se puede aplicar a cualquier profesión. Entonces, eso hay que saber tratarlo, hay que saber tratar Por ejemplo, yo le podría decir a este paciente que me entra contando chistes, podría decirle, <coughs> imagínense que, usted, que yo le dijera, oiga, mire, eh, usted no viene aquí para contar chistes. Cuando entre, no, no empiece usted a contarme ningún chiste. Porque usted no viene aquí para eso, yo podría decirle eso, ¿no? Ni se lo he dicho, ni me ha pasado por la cabeza nunca decírselo, sino que utilizo su chiste para entender, para comprender y trabajar con él los problemas que él tiene para irlo superando. ¿Qué sentido tiene que este señor entre a la sesión contando en un chiste? Y tiene un sentido muy claro que no se entiende a lo mejor al primer día, ni el segundo, que hay que irlo trabajando. ¿eh? Este señor lo que he intentado siempre con sus chistes, creo que ya lo dije en otro vídeo, es acortar la distancia que hay entre él y yo. Para él era insoportable llegar y saludarme como su terapeuta simple y no Tenía que crear una una pequeña distancia, así como que yo era su amigo, su familiar, como que nos reíamos juntos, como que compartía conmigo todo eso. Pero fíjese, cuando yo voy entendiendo todo esto, y lo voy trabajando con él, el chiste que parece una tontería en la terapia, parecería una tontería, se convierte en un elemento, en un elemento que dinamiza y descubre, y va destapando, va desvelando, eso que llamamos el inconsciente, que a fin y al cabo no es ni más ni menos que todo aquello que hay ahí encerrado dentro de cualquier ser humano y que es desconocido para ese ser humano, pero que tiene grandes efectos, que está articulado y que estructura y que organiza su personalidad y muchas veces de una forma muy enferma. Volvamos al silencio. Entonces, si tenemos en cuenta que yo estoy allí con esa persona para una finalidad sola y exclusivamente terapéutica, mi palabra o mi silencio tiene que estar al servicio de esa finalidad. Es un medio para esa finalidad, no para cualquier otra. Yo no puedo estar en silencio porque yo esté más cómodo. No, si yo tengo que intervenir, tengo que intervenir, aunque eso suponga una cierta incomodidad, supongamos, para mí. ¿Eh? O si yo tengo que estar en silencio, tengo que estar en silencio, aunque eso suponga un cierto esfuerzo para mí, si soy una persona que tiende a hablar mucho o a expresarse mucho o a decir las cosas que le pasan por la cabeza. No, no puedo hacerlo tampoco. Yo Uno de mis psicoanalistas, uno de mis psicoanalistas, pues mire, al contrario que este señor, que parecía un muerto, era todo lo contrario. Recuerdo que te contaba montones y montones de cosas. Era todo lo contrario. No hace mucho, una colega me hablaba, bueno, estaba yendo a un psicoanalista, y me contó cómo era, y ella estaba muy a disgusto con este psicoanalista, porque... El psicoanalista hablaba más que ella, y, y además hablaba contándole muchas cosas de tipo, digamos, más personal. Ella estaba muy mal y se lo iba a dejar, y yo le dije, oye, oye, esto se lo tienes que decir, se lo tienes que plantear, le tienes que decir que tú así estás muy a disgusto, y a ver qué pasa con esto. Y se lo dijo, y entonces, según me ha contado ella después, este psicoanalista... Se ve que hizo una reflexión sobre lo que estaba pasando y corrigió mucho su forma de proceder con ella, que era su paciente. Bueno, pues entonces, eh, lo que yo diga o no diga, mi palabra, mi silencio, tiene que estar al servicio de esa finalidad. Es un medio para ese fin. Ahora bien, introduzco otra variable. Eh... El silencio o la palabra es algo que dice relación al conjunto de la terapia, al acto terapéutico en su conjunto, ¿eh? en su conjunto. Y por tanto es un medio al servicio de un fin. Entonces preguntémonos, eh, preguntémonos si hay otros elementos con los que tiene que articularse el silencio o la palabra. Y hay muchos otros elementos. Por ejemplo, el clima lo que yo llamo el clima terapéutico una cosa es el encuadre el encuadre que puede ser externo que es a la hora a la que recibimos al paciente el tiempo que dura la sesión los honorarios, todo eso es el encuadre digamos externo que tiene también una eh, que al mismo tiempo es también porque tiene connotaciones internas, pero bueno, y luego lo interno es todo lo que ocurre dentro de la sesión y todo el sentido ese que tiene dentro de entonces dentro de ese encuadre interno hay una cosa que yo llamo el clima terapéutico. El clima terapéutico es que esa persona que hay ahí, y yo también, y yo en la relación con esa persona, tengo que crear un tipo de vínculo que sea favorable a al fin de la terapia. No es fácil crear un tipo de vínculo. Fíjense ustedes lo que le pasaba a esta, a esta persona, a esta mujer de la que les estoy hablando, a esta compañera, que estaba a punto de dejar a este psicoanalista y un día me vio por la calle nos sentamos y hablamos un ratito, y me dijo esto y hablamos y se produjo ese cambio porque ya habló con él bueno pero si no lo habría dejado estaba a punto de dejarlo todo porque este terapeuta hablaba por los codos y prácticamente no le dejaba hablar y además hablaba cosas que yo creo que no que yo creo que no se deben hablar yo no estoy ahí para contarle al paciente mi vida no yo tengo que saber para qué estoy entonces el clima terapéutico es que con cada paciente, con cada paciente, hemos de personalizarlo, personalizarlo. Hemos de crear un clima que facilite, que haga posible la expresión de todo, esa, todo ese material, digamos, psíquico, toda esa vida, todos esos acontecimientos, todos esos afectos, recuerdos, ideas, historia que ese paciente nos ha de traer a las sesiones. Y hay climas que facilitan eso. Mire, me viene a la cabeza un caso. Yo recuerdo un chico joven, universitario, que llegaba a las sesiones, me ha venido de pronto a la cabeza. Era, era, de, era de otra parte de España, no de Valencia, pero había venido aquí a la Universidad de Valencia a estudiar. Recuerdo que cuando llegaba, se ponía en un sillón como este, se ponía así, así, Y no decía ni pío. Su patología, en su patología estaba incluido esa forma de estar. Durante varias sesiones, yo tuve que preguntarme y tuve que encontrar, tuve que encontrar eh, y crear un clima para que esa persona pudiera decir algo, pudiera expresar su sufrimiento, pudiera expresar sus problemas, pudiera hablar de su vida, de sus síntomas, de lo que le pasaba. Él estaba profundamente reprimido, profundamente avergonzado, eh, por, no le salía ni una palabra. La cosa fue facilitándose un poco, porque yo rompí eso y creé un tipo de clima, donde podía percibirme, sentirme, vivenciarme a mí, como una persona que estaba allí, de verdad con él, que me interesaba de verdad por él, que le apreciaba de verdad, que tenía verdadero interés en él, en su vida, en sus cosas. Cuando este señor fue percibiendo esto, a partir de mi palabra, pero también de mi silencio, a partir de mi forma de mirar, de mi respeto, de, mi, de algo que se crea, que es una creación, esta persona puedo, pudo ir levantando su cabeza y pudiendo ir hablando. Pero no fue fácil, no fue fácil, porque esa era una parte importante de su patología. Y ahí el clima que yo creé fue muy importante para que esta persona pudiera hablar, decir lo que, su postura, su forma de estar allí, su cuerpo, ya era todo un lenguaje, evidentemente, claro que sí, ya era para mí todo un material de enorme importancia para entender muchas cosas de lo que ocurrían con aquella persona, pero yo tenía que conseguir, y era un aspecto importante de la terapia, que esa persona pudiera hablar, pudiera expresar lo que me pasaba. Bien, entonces, esta es una de las variables, el clima, el clima. Nosotros, como he dicho en algún otro vídeo, no estamos, no estamos en la terapia ni para, ni para saciar nuestra curiosidad, ni para ser profesores, ni para decir lo primero que se nos ocurra. No estamos para nada. Mire, el peor... A ver, ¿cómo decirlo? El peor enemigo del terapeuta es el propio terapeuta. ¿Saben por qué? Porque miren, porque es un trabajo duro, sí, es duro. Estar con un paciente ahí frente a frente y ser capaz de estar adecuadamente como se tiene que estar no convertir la sesión en una especie de amiguismo, de clientelismo, de como si fuera un vecino, de, de así de decir... Eh, porque la sesión se puede convertir en todo tipo de cosas. Yo puedo contarle al paciente cosas de mi vida, yo puedo descargar mis ansiedades, yo puedo descargar mi dificultad para estar en silencio, yo puedo, eh, el paciente puede decir una cosa y yo meterme ahí para curiosear dentro de la vida del paciente entonces le hago preguntas pero para saciar mi curiosidad no solo podemos realmente por eso digo que el peor enemigo del terapeuta es el terapeuta mismo solo podemos estar vacunados frente a todo esto si hemos hecho un psicoanálisis personal una terapia personal exigente y exhaustiva durante Años, a partir de la cual tenemos la capacidad de entrar dentro de nosotros para analizar todo aquello que ocurre dentro de nosotros en la relación con el paciente en este caso y darle el sentido que tiene. No simplemente descargarlo en la relación con el, con el paciente, porque yo puedo tener mucha ganas de hablar y descargarlo y entonces, pues este señor entra contando un chiste <risa> qué bonito el chiste yo le cuento otro, ¿no? entonces me cuenta otro y acaba la sesión, pues nos hemos contado hacer el chiste y nos hemos partido de risa bueno, pues mejor, mejor a lo mejor habría sido habernos bajado al bar y haberlo hecho tomando una cerveza ¿no? ¿Eh? entonces eh, debemos hablar ¿O debemos callar? Primero, debemos callar, pero debemos callar de una forma activa, es decir, yo estoy callado, estoy escuchando al paciente, mire, una paciente me, me cuenta, es una persona muy activa, con una fuerza brutal eh, resuelve montones de cuestiones tiene montones de cuestiones tiene una familia en la que tiene que dedicar mucho tiempo y es una persona con una fuerza tal y cual pero al mismo tiempo que se me muestra así al mismo tiempo que se me muestra así como una persona muy resolutiva muy capaz muy activa muy al mismo tiempo me habla muy mal de su marido Yo me callo, la escucho, intento dar sentido a lo que me está diciendo. ¿Qué sentido tiene todo esto que me está diciendo esta mujer? Utilizo para llegar al sentido toda mi experiencia. Utilizo toda la psicopatología que yo he aprendido Utilizo toda la teoría que yo conozco, utilizo todo el abordaje completo que yo tengo, como cualquier otra persona, como un arquitecto al hacer un edificio, pues intenta hacerlo bien y utiliza toda la teoría que tiene sobre la arquitectura, sobre la construcción de edificios, sobre su experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Pero yo hago todo eso en silencio. Yo no digo ni una sola palabra, hasta que esa palabra puede producir en esa persona algo así como un silencio, como que ella diga, caramba, pues no había pensado en esto. No había pensado en esto. Algo así como que yo le sorprendo, eh, sorprendo a esa parte suya inconsciente para hacer que esa persona mire un poco dentro de ella y diga, oye, pero mira, no me había dado cuenta de esto que este señor me está diciendo esto y entonces yo hago que esa persona a través de, ese, de esa palabra mía le doy unos elementos para que ella pueda trabajar sobre ella misma y ir dando pasos en el conocimiento de su problema, de su vida de toda su vida y eso fue lo que hice con esta persona pero antes antes de decirle ni una sola palabra sobre esto, yo estuve escuchándola sobre esto, porque hablábamos dos o tres sesiones seguidas. Seguidas. Por tanto, un silencio activo que intenta comprender, dar sentido, y en un segundo lugar, una palabra, una palabra que permita al paciente trabajar sobre el problema, sobre su vida. No un discurso. No. No tenemos que decir al paciente más de la cuenta, porque entonces estamos restándole motivación para el trabajo personal sí que tenemos que decir lo suficiente como para que él se estimule, estimular su mente para que él pueda trabajar sobre sí mismo, ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando. Y en este sentido nuestras intervenciones pueden ser un poquito más cortas, un poquito más largas, pero siempre con esta medida de eh, que no satisface, que no va en contra que no va en contra de la ley de la abstinencia, que no damos al, al paciente un sermón eh, para así que él se sienta a gusto y diga ¡Ay, qué gusto me voy hoy, que ya parece que lo he solucionado todo! Esto es lo que Freud decía con la ley de la abstinencia, que no hay que hacer. Yo creo, mi, mi postura personal, amigos psicólogos y psiquiatras jóvenes, es una postura... yo no tengo un, un cálculo sobre la palabra o el silencio, no, yo estoy en esta línea que les estoy diciendo Estoy allí, sé para lo que estoy Sé lo que tengo que hacer Y hablo un poco más o un poco menos O no hablo nada Pero siempre, hable o no hable Estoy en una postura activa Intentando comprender, dar sentido a aquello Y cuando hago una sugerencia o una aclaración o una, o preparo una interpretación un poquito más larguita, no lo hago para ninguna cosa donde yo intente satisfacer eh, cosas mm, no terapéuticas del paciente, o mía, sino que lo hago siempre con una finalidad terapéutica, que es lo que le estaba, eh, por ejemplo, le contaré otra pequeña cosa y acabo. Un paciente no viene a las sesiones. Ahora tengo un paciente así. No viene. ¿Qué pienso yo de eso? Pues eso es lo que hago. ¿Qué pienso sobre eso? Y pienso, a ver, ¿por qué esta persona no viene? Incluyo su ausencia dentro de su patología. Incluyo su ausencia, su ausencia como si fuera un discurso que él me está dando sobre lo que le pasa. Y pongo y meto eso dentro de la situación global que conozco hasta ese momento de esa persona. Y ahí empiezo a encontrarle sentido. Porque no es un síntoma... Eh, que no tenga sentido todos los síntomas tienen sentido todos los síntomas están entrelazados concatenados eh, formando una estructura una organización psíquica una organización histórica personal, social económica porque no nos olvidemos el discurso del paciente es un discurso también económico que no la, la, la mente no es una mente que haya salido de la nada la mente desde el principio ha estado en contacto con una realidad, una realidad política, una realidad económica, una realidad geográfica, una realidad. ¿eh? Por ejemplo, eh, hay, hay, hay pacientes que proceden de familias muy cultas, con carreras universitarias y doctorados. Hay otros pacientes que proceden de familias muy pobres, que a malas penas en su infancia podían comer, que, que sus padres hasta pueden ser analfabetos que vivía en otro sitio completamente diferente, que vivía en el campo, en un lugar completamente aislado. A ver, ¿cómo se ha formado, cómo se ha conformado dentro de esa realidad amplia la mente y la vida de esa persona? No seamos unos terapeutas cazuros, cazuros en el sentido de que creemos que la mente es, hay una cosa así, aislada. No, amigos, no, no hay nada aislado. En este mundo no hay nada aislado, todo está en conexión, todo, lo bueno, lo malo, lo que sea, todo está en conexión. Bueno, no quiero cansar mal, simplemente decirle a los psiquiatras y psicólogos jóvenes que utilicen en la medida en que queráis y podáis estas ideas que yo os transmito para pensar, no para adoctrinaros, no os adoctrinéis con las ideas de nadie. Que las ideas de nadie sean una doctrina para adoctrinar vuestra mente. No, si hacéis eso, estáis equivocados. Sí, digo equivocado. Utilizarlo para pensar, para decir, vaya, esto que está diciendo este señor, mmm, me está sugiriendo esto, me está sugiriendo esto, tengo que pensarlo, tengo que analizarlo, voy a, voy a hacer un poco de reflexión sobre esto, mira, tengo que leer algo sobre esto que no lo tengo claro. Ese trabajo que uno hace, activando su propia capacidad su pensamiento su, su análisis, su capacidad de buscar su capacidad de crear ese es el trabajo válido ese trabajo sí que es el trabajo bueno pero no decir ¡ay! he ido a Fulaletal y, y voy y, y digo lo que dice Fulaletal no, no alimentaros, nutriros de todo el mundo pero las cosas tienen que pasar a ser vida propia si no son vida propia, no seréis unos buenos terapeutas. No. Ni ahora, ni mañana, ni cuando tengáis 80 años. Solo seréis buenos terapeutas. Si sois capaces de nutriros y alimentaros, pero de esta forma. Convirtiendo el alimento en vida propia. Pues nada. Buenas tardes y hasta el próximo día. Muchas gracias.